Yo recordar que intenté en verdad A pesar de cómo te burlabas de mí Actuando como si te perteneciera a ti Las veces que me enfrentaste recuerdo aquí Me sorprende que estoy acá Aquí, las cosas como antes y el sol Tú no reconocerías más quién soy yo No es que me conocieras antes Y bien, chicos, ¿cómo están? Hoy... Estaré anunciando en mi especial Los 500 Mis seguidores de mi canal Gracias a todos What? Cumplieron El propósito En mi canal Y ustedes son guapos Que apoya A sus hermanos Este académico A todas las todas de mi corazón En mi mente En mi alma Y todos sus pensamientos Así Ponga Cómodos y pagando la luz, porque esta es, mi anuncio de mi canal. Muchas gracias a todos, bella, bonita, comunidad en Youtube, muchas gracias, por cumplir nuestra meta, a los 500 que debo cumplir, mi apuesta, en mis hermanos, les contaré, mi Historia de mi personaje de Arturo Espectral y La Venganza y porque me cree que ese personaje... Mi nombre... Y también ese se va... a Mostrar en mi especial... Y pero estará... Invitado especial... Contando mi historia... Eso sí... Eso sí... Estará enterado del todo de novedades... En mí... En mis redes sociales... En la medida desde mi canal... Novedades, en mi canal, hay ahí, mandar a los saludos, a mis hermanos, gracias, con su apoyo, y casi nadie, oye señal, ahora, espere, nuestro especial, eso es todo, nos vemos, hasta la próxima Sí, sayonara, adiós adiós. Ahora acompañado en esta aventura, vaya aventuras a muy muy emocionado se los repito, de poder tachar toda esta lista, es lindo es bello espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo adiós bella con comunidad de Youtube sobre una montaña de oro, xd adiós. Sayonara.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 que decirte yo soy la señora en cuenta las de las historias de terror, no veremos después. a nada. Ya decirte adiós.